Notas en tecnología del 5 de septiembre del 2018 Facebook trabaja en un app de compras para Instagram Esta app de Google encuentra tu doble pero debes pensarlo bien antes de usarla Lo más descargado de App Store Toast Retouch, Hello Star, Happy Glass y Minecraft Cómo bloquear una web en Chrome, Firefox y cualquier otra web desde Windows 10 el futuro de Apple Watch pasa por tener pantalla siempre encendida YouTube no te puedes perder este choque entre un drone y un auto de rally en WhatsApp podrás ver fotos sin entrar a la aplicación se comenta que Samsung lanzará teléfono plegable este año estas son algunas notas más relevantes en cuestión de tecnología así de rápido y directo Goyo García se despide que tengan un exitoso día